Hastings, hey ve de frente, no me nombres, no me tientes, no me cuenten Que demuestren que vacilan de antes de la gente brother, Que la chupe, Es que se lucre cuando fume Puerta, no me escupe, Ya te lo tocó ya no te cúter en el momento exacto, y si es un colega, pues que se lleve cuatro. Un cara de bueno la mano no me mancho. Pero para los 30 piso, cúmprame ese lambo. Tu puta no encanto, le mola como canto. Dice que te quiere por los ceros en el banco. Le explico que la quiero porque la chupa de escándalo. Y ahora me llama cada sábado. Ah, uh, he perdido el rumbo. Mi corazón está inerte. Y ahora ya no tiemblo cuando la poli está enfrente. odio los raperos, critica lo que vende. Será si solo el tiempo. Ote toda la gente. La chupa de lujo, pero me llena una mierda. Somos otro y como chupa de fresa defensa. Debo de dormir, las ojeras no compensan. Cuando me despierto, me ando solo de cabeza. Man, For money they play, man niggas for money they play, man niggas for money they play, man niggas for money they play.